Escuchame, hermano, me termino este falso, me pasas un pucho, un trago de vino y arrancamos esta bomba. ¿A cuánto yo le he dicho? Voy pay, estoy calzado. ¿A cuánto yo le he dicho? Voy empaca. Tanto un pago, ¿a cuánto yo le he dicho? No hace falta el efectivo. Y ahora todos estos no responden cuando escribo. ¿A cuánto yo le he dicho? Voy pay, estoy calzado. ¿A cuánto yo le he dicho? Voy empaca. tanto un pago, ¿a cuánto yo le he dicho? No hace falta el efectivo. Y ahora todos estos no responden cuando escribo. Son ratas de alcantarilla, son embusteros. Yo a todos estos nunca les puse ni un pero. Cuando lo necesité, ellos no estuvieron. No Nunca aparecieron no me importa nada, yo sigo al firme Y no pienso irme aunque quieran herirme En mi diccionario no existe rendirme Ya no existe nada que puedan prohibirme Choro para el Fede que me banco la cabeza Siempre cuando yo no pensaba con certeza Choro para la Sofi que me banco la cabeza Siempre cuando yo no pensaba con certeza Mis colegas, mis hermanos por los que me tomas mano Estuvieron cuando perdimos y ahora están cuando ganamos Mis compañeros, mis amigos como te lo explico Los que no traicionan y se ven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 que si ustedes no le importa lo que uno siente No me digan compañeros ni amigos Que a todos ustedes los saque del partido Hablen del alta cuando sean como el drama Que me acompañó cuando yo estaba en la mala y Aunque no teníamos nada en nuestra vida sé que de mí yo siempre compañía Tienen solo boca para pedir y para hablar Yo lo necesité y ahora dónde están Se morden la lengua y toditos se envenenan Nunca cuando yo partí la cena. Mírame ahora en lo que me he convertido No me ayudaron, todo fue esfuerzo mío Parto la torta y se me quieren sumar Los quiero bien para ustedes ya no hay más. A cuánto yo le he dicho voy pa' ahí, estoy te calzado. A cuánto yo le he dicho voy pa' acá, Tanto pago. A cuánto yo le he dicho no hace falta el efectivo. Y ahora todos esto, no responden cuando escribo. A cuánto yo le he dicho voy pa' te calzado. A cuánto yo le he dicho voy pa' acá, pago. A cuánto yo le he dicho no hace falta el efectivo. Y ahora todos esto, no responden cuando escribo. en mi New Wave. Penso. M, me, <tose> me.